Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Julián Alejandro TV Y hoy vamos a estar jugando a Roblox Y el juego que jugaremos hoy de Roblox será un hobby Ay, ay no Ok, ok, ok <ríe> Bueno, pues comencemos Oh y también, antes de comenzar, les quiero agradecer mucho por los 100 suscriptores. Era una de mis metas y estoy feliz de que la pude hacer. Bueno, voy a seguir jugando el lobby Bueno, a ver si puedo llegar hasta acá. Uh, uh, bueno, me contienen por aquí, acá, aquí, acá, ¿ok? Eh, ya yo vi esto, pero a intentar de nuevo, ¿Eh? Porque ya va al otro lado, qué raro, no entiendo por qué va al otro lado, supone que sea por acá. Ah, bueno, pues voy a seguir. Espera ¿Qué? Ah, espera Espera un momento, espera un momento eh, Que estoy confundido po Ok, vamos a ver Pero Es que ya, ya He visto este camino muchas veces No entiendo ¿Qué, qué ocurre? ¿Acaso estés es el lado? No lo sé no me ve. A ver, a ver A ver ah. ah Ahora ya entiendo Todo este tiempo estuve yendo Al Al, al, al lado incorrecto y literalmente cuando me morí en la parte de los círculos me confundí y estaba como que... ¿eh? Esta es el lado incorrecto y después me fui para el otro lado de Kit. Bueno, vamos a seguir jugando este hobby. Que dice que en este hobby es difícil, pero para mí es fácil. O tal vez este hobby tenga dos partes Si estoy en la primera parte siendo fácil bueno quiero decir tres partes creo que parte 1 fácil parte 2 eh, medio y parte 3 difícil no lo sé pero tendremos que descubrirlo cuando termine este hobby y bueno voy a seguir jugando <música> Eh, amarillo, eh, qu quiero decir marrón, okay, ahora azul, uh, pero eh, eh, eh, eh, no entiendo, no entiendo qué pasó si yo estaba literalmente en la parte de donde tú eliges los colores y tiene que ser el color correcto no entiendo por qué, porque cuando me morí, no entiendo porque volví para atrás a, subiendo las escaleras de Kid. bueno, déjame eh, llegar hasta esta parte, cruzar este puente de nuevo después faltaría los círculos ah, ya entiendo, es que la flecha la flecha, tengo que pisar la flecha eh, a, Amarillo Tengo que pisar la flecha Para poder eh, Guardar Y seguir jugando eh, eh, Quedarme en la parte que yo estaba jugando okay, Tengo que dar la flecha de nuevo ¿no? y, y seguir jugando por acá Cada vez que el chat se abre eh, Literalmente nadie habla allí Y Solamente los lo que están hablando de, son las personas del juego lo que sea Que el servidor le dice eh, eh, unas cosas como anuncio Como por ejemplo ¿Te gusta este juego? Pues puedes jugar con tus amigos Crea tu servidor privado O algo así, equipe <ríe> casi termino ya casi termino estamos cerca al final me di cuenta que son dos partes de este juego o sea fácil eh, que yo comencé ahorita eh, poniendo el 50% creo y difícil es esto que haciendo ahora y como pueden ver mi amigo y yo ya casi terminamos ya, ya quiero, eh, quiero terminar este hobby. Y bueno, parece que ya lo terminamos, chicos, porque ya parece 100%. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Estoy feliz que lo pudimos completar. ¡Yay! Bueno, chicos, nos vemos. Adiós chicos, papitas fritas de queso Muchas gracias por ver este video Estoy feliz que pude pasar este hobby Bueno, papitas fritas de queso Hace tiempo que no lo digo <ríe>